Buenas tardes, amigos y amigas de La Hora de Urlingham. Segunda temporada, entrega 25 de Filosofía en Construcción, acá con el queridísimo Lucas Senz, 25 entregas, Lucas. Qué cosa, ¿no? Un montón. Buenas tardes, noches, días, depende de cuándo la gente entra a escuchar este, este programa, ¿no? Lo bueno de la internet es que uno puede entrar en cualquier momento. Pero así es, 25 programas, ¿eh? y hoy es un día hoy es un día especial, en el momento que estamos charlando. ¿Por qué? Contá, ¿qué es lo que pasa hoy? Que vos estuviste haciéndote el gracioso, el chistoso, como me decís a mí. Contá, ¿qué pasó? O un día bueno, como hoy. Es que un día como hoy, en realidad son los terceres jueves de noviembre de cada año, eh, la UNESCO declaró en el año 2005 que es el Día Mundial de la Filosofía aplausos, aplausos por favor <ríe> Día Mundial de la Filosofía tenemos un día, tenemos un día de la filosofía, después Pero hace poco de... no sabía que existía, eh, ni siquiera después de tanto pensar ¿no? años, miles sí. de años pensando, dijeron vamos a hacer un día, dice, porque la verdad que es tan denso, todos los años diciendo ¿y cuándo nuestro día? Y es así, después de, de, sí, dependiendo, ¿no?, si consideramos que la historia nace en, en la filosofía nace en Grecia, como después de 2.600, 700 años, si queremos que viene de antes, de los antiguos egipcios, eh, o de los babilónicos, etcétera más tiempo todavía, pero la cuestión es que hace poquito la UNESCO dijo, bueno, vamos a darle un día a la filosofía, a modo, digamos, simbólico de, de reconocer ¿no? su, su importancia cultural y recordar que existen personas que se hacen llamar filósofos y filósofas y que, bueno, piensan, debaten, discuten ¿no? y reflexionan acerca de, bueno, los, los problemas que, que vivimos. No solo los problemas que vivimos, sino todos los problemas que observamos en el mundo, porque vos sabés que la filosofía es bueno la, la disciplina más abarcativa de todas las que existen que los filósofos se preguntan por los fundamentos últimos de la realidad y está bueno acordarse que existen cada tanto así que eh, por más de que sea algo por supuesto no no no yo me reía pero decía o no, no hay una promo para filósofos no es que hay un ciber, ciber filósofo un dos por uno como diciendo si sos filósofo te damos un, algo de regalo bueno, nada, es un es solo un día más, pero eh, me parece que sirve como para... Esto opinaba con otros colegas, bueno, sirve para justamente hablar de la filosofía y, y es un motivo... Eh, para aprovechar el día, digamos Mira, tengo una promoción para hacer que estaría bueno decirle, mire, usted está, usted, usted, usted sí, está cansado de pensar, dice, la vida es un problema, unos me dicen que es disruptiva otros me dicen que soy convencional, cansado de pensar, nosotros tenemos quien piense por usted, aproveche tenemos una promo, dos días de pensamiento y paga uno solo tenemos filósofos en cadena en internet ¿te gustaría una cosa así? <risa> sí, tom, pero a mí me gusta tenemos que hacerla a ¿eh? Me gustó, me gustó. Eh... <risa> los por uno, un crédito, un crédito para filósofos. sin si tasa a interés, ¿no? Vendría bien. Acepto bueno, nada, lo... aceptamos aceptamos criptomonedas. Criptomonedas, <risa> filomonedas también. El filomonedas. Para los filósofos, ¿no? Bueno, nada, obviamente uno se ríe. Pero bueno, eh, siempre esta cuestión de, de los días de, de algo, ¿no? Siempre tienen que ver con, bueno, ¿por qué recién en los últimos años se visibiliza o se dice hay un Día Mundial de la Filosofía? Eh, está bueno preguntárselo. Algo que estuve investigando yo y, y varios, varios colegas más es, bueno, ¿por qué eligieron este, este día o lo que sería el tercer jueves de noviembre? No encontramos ninguna respuesta. Como. Es una pregunta abierta que tenemos, ¿no? ¿Por qué eligieron tal día? No es que pasó algo, hubo un hecho, no sé. No es que nació Sócrates, murió Sócrates, o algo, no. No sé, creo que se eligió al azar, pareciera. Bueno, misterios, misterios de, de, de la vida. Pero bueno, nada, estamos en el Día Mundial de la Filosofía, entonces yo para, para el programa de hoy, obviamente, bueno, traje varios filósofos, por supuesto. ¿Y dónde están? Y traje... ¿Y dónde? Están acá al la, ah, está lado la mío. Ah, qué tarado. Yo pensé que estaban ahí contigo, pero mirá. No, es, es un engaño. Es un engaño la filosofía. Puede, ¿Puede ser, ser un engaño. <risas> puede ser un engaño y puede ser la que es la cara. Exactamente. Daño, ¿no? Pero bueno, miren, lo que traje para, para jugar como vos, Marcelia, Nada, traje un par de, de definiciones de filosofía justamente. Eh, pensemos como si estuviéramos en una en una clase, y estamos, bueno, descubriendo de qué se trata la filosofía, y entonces, lo primero que, esto tendría que haberlo dicho en el primer programa, pero bueno, lo digo ahora, ¿no? Lo primero que, que pensamos justamente cuando hablamos de filosofía es de qué se trata, ¿no? Y cuando uno revisa la historia de la filosofía, bueno, descubre, para algunos de forma triste, para otros de forma muy, muy positiva y muy entretenida, que no hay una definición de filosofía, por supuesto, que hay muchas definiciones, y que los filósofos de alguna manera, bueno, han pensado de distintas maneras la filosofía. Entonces, lo que yo traje es algunas frases o, o fragmentos célebres de, de filósofos donde intentan definir la filosofía, y vos me vas a contar qué opinás de, de cada frase, ¿no? Prestar atención, por supuesto, sí. Y, y, y las vamos a charlar un poquito, en breve, tranquilo. No, no es como una bueno, trivia, ¿está? es una trivia filosófica, algo por el estilo. Nah, es, es, como, es una trivia para, para reflexionar un poco, ¿no? Y la primera, la primera frase que tengo acá no es de un filósofo clásico, y digamos que del de grupo de los, de los primeros, que es Aristóteles, ¿no? Y esta frase está en el libro Metafísica, eh, y la, la voy a leer, vos la atención, y, y, y me vas a decir qué pensás de la frase, ¿no? Si no te gusta, bueno, se, se leve con pobre Aristóteles. Bueno, dice, ¿no? Pues los hombres, tanto ahora como al comienzo, empezaron a filosofar por el asombrarse. Al comienzo los asombraron las cosas más simples entre las extrañas, y poco a poco se problematizaron acerca de las más complejas, como los estados de la luna, el sol, las estrellas y la generación del universo. Y si alguien se problematiza y asombra, es porque cree que ignora algo. De modo que si filosofaron para escapar de la ignorancia, es evidente que buscaban el saber por el saber, y no por una utilidad por fuera de él. Así pues, es evidente que no buscamos la filosofía por ninguna otra ventaja, sino que así como afirmamos el hombre es libre en tanto existe para sí mismo, y no para otra cosa, así también la filosofía es la única libre entre los saberes porque es la única que existe para sí misma me gustó me gustó completamente porque es como que arrancamos desde la base la inquietud Bien. de las personas la inquietud de las personas mm. la inquietud auténtica, el querer saber eh, auténtica e inteligente querer saber querer hacerse las preguntas y entonces ir transitando hasta conseguir las respuestas que sintonizan con lo que uno a veces siente que, que es la respuesta correcta y que a veces tiene que como pegar una vueltita de rosca el, el, el, el, el hacerlas por el hecho único de saber me parece eh, eh, volver al origen para recordárselo a algunas personas que no tiene que tener otro motivo más que el saber. Hablar sobre la libertad me encanta. Es decir, que cualquier persona hable sobre la libertad, me encanta. Después separarás la paja del trigo y dirás, eh, ese es un atorrante que está diciendo cualquier cosa sobre la libertad. Quiere tener libertad para matar a los demás, por ejemplo. Este, pero eh, no, me, me gustó, me gustó, me gustó, me parece eh, muy, muy, muy simple en el sentido de tener la, las ganas. Y la empatía de que los otros te entiendan con facilidad. Eso Genial. puedo decir. ¿Viste? Es muy, muy, muy bueno, Marcelo. Exactamente. Pensá que es, digo, esto está escrito, calculale, ¿no? Siglo IV Cristo Por eso te digo, hace 2.500 dos mil, dos mil años. Y fíjate qué, eh, qué, qué cotidiano que resulta. Porque no está, no está diciendo nada que no pueda vivenciar cualquiera de nosotros en, en algún momento, ¿no? Y parte de algo que los filósofos siempre han considerado, o uno de los grandes orígenes de la filosofía, que es el asombro, ¿no? La, la, la sorpresa, el, el llamado por el querer conocer, el querer descubrir lo que nos rodea. Esto que él, que él dice, ¿no? De la filosofía que busca el saber por el saber mismo, ¿no? Que Qué cosa tan hasta conflictiva para, para nosotros, ¿no? esto de pensar la filosofía. Bueno, ¿para qué quiero pensar? Bueno, por el hecho de pensar. ¿Para qué quiero saber? Por el hecho de saber. En nosotros en el, en el año 2021 nos cuesta. O sea, es como, parece imposible. O sea, siempre queremos saber para algo. Para algo más. Para, para quedar como, bueno, más sabios. Para manejarlo mejor en la vida, para tener más plata, para lo que sea, para tener mejor trabajo, para tener más seguidores. Bueno, eso no. Es el saber por el saber mismo, ¿no? Como esa especie de... de para dije, tener más de... seguidores, me tocaste hacer el corazón. <risa> Pero tienes razón. No, mí también, son la enelista. El, el, no, está bueno. Mira, no, dónde no, sea. Pero, te, digo, es... te interrumpo sí. antes que me olvide. El asombro. El asombro es una cosa sensacional. Eh, te sucede el asombro ¿qué es el asombro? el asombro es que de repente experimentás el conocimiento de algo que a vos te gusta que un tema que a vos te gusta y que no lo sabías pero como ese tema te gusta y, y, y, digamos, y de lo que vos te enteraste evidentemente es cierto el asombro te da a mí particularmente me da felicidad me dan ganas de compartir eso que me he enterado y que me asombra Creo que las la, la generaciones actuales, eh, de, de tu generación y más chicas, eh, creo que necesitan un poco más de asombro. Porque me parece que el único pecado que, que, que cometen, pecado, perdón, uso otra palabra, la única mm. observación, para ser más suave, porque tendría que hablar sobre mí mismo y mi juventud, ¿no es cierto? Es pensar que ya todos lo saben, que no hay nada que los asombre. Y yo creo que cuando cuando ves que alguien trata bien a otra persona, por ejemplo, te asombra. Cuando vos ves que alguien te estuvo engañándote y diciéndote algo y de repente la ciencia te dice mira las cosas son así», entonces te asombra y te empezás a preguntar. Yo, por ejemplo, 4.500 millones de años, parece como que era la fecha de iniciación del universo. Y el otro día empecé a escuchar que es más atrás, son 13.500 millones de años. decir «¡Ah, qué jóvenes que somos!» Entonces, de los 13.500 millones de años, apenas 4.500 millones de años. O sea, hay algo que queda claro, no fue hecha en siete días. <risa> ¿No? Siete, no, supuesto, son, siete no son 4.500 millones de años. El asombro es fantástico. Es fantástico. Cuando vos tenés ansias de un tema o, o, o generás el disparador para que otro se asombre y otro conozca y lo ves en la carita... Es fantástico eso, eso quería decir nada más. Te agradezco por mencionar la palabra asombro. Dale, no, me, me encanta el, el ejemplo. Coincido, yo creo que más allá de, de, de la cuestión generacional, digo, la, la pérdida del asombro también tiene que ver un poco con el, el, el ritmo y el modo de vida que llevamos, donde todo está puesto tan. ¿no? Donde no está puesto tan, tan adelante de los ojos que perdemos esa capacidad de asombro, ¿no? la, la sobreestimulación, ¿no? eh, hace que a veces sea más difícil como asombrarse de esas pequeñas cosas. ¿no? Entonces, me parece recuperar la capacidad de asombro es uno de, de, de los orígenes de, de la filosofía, eh, y bueno, no lo digo yo, lo, lo tenemos desde Aristóteles, así que es, está, bueno, está bueno recordarlo. Bien, te, buenísimo, me, me gustó, ¿eh? salió lindo. ¿Vamos, vamos con otra frase... Tranquilo que hay. Pero o sea, profe, hay para profe, profe ¿puedo, profe, puedo apagar la cámara, porque tengo que ir al baño. <risa> <risa> en serio, sí, sí, sí, profe, sí. me estoy haciendo, ¿Puedo, puedo apagar la cámara. Y aparte el perro supuesto, va, está ¿no? ladrando, <risa> perro atrás. Después me hace la pregunta, profe, ¿qué nota me saqué? ¿Qué nota? Diga, porque le <risa> te tengo que decir a mi mamá, pues no me cree que yo hago filosofía por internet. Del examen? Claro, por favor. Bueno, sí, me, me la pasa por, por WhatsApp después, ¿está? Eh, sí, lo escucho, lo escucho, profe, disculpe. Bueno, vamos con otra frasecita más corta, pero así como hablamos de Aristóteles, vamos a hablar de René Descartes, ¿no? padre de, de la filosofía moderna, otro, otro amigo de la casa. ¿no? Eh, y acá estamos hablando, básicamente, calculemos, no tengo la fecha exacta de la frase, pero calculemos siglo XVI o al principio del XVII. Bueno, la leo y usted me dice qué le parece. Vivir sin filosofar es tener los ojos cerrados sin intentar jamás abrirlos. Y el placer de ver las cosas que nuestra vista nos descubre no es ni siquiera comparable a la satisfacción que nos depara el conocimiento de las que encontramos por medio de la filosofía. Y finalmente. El estudio de la filosofía nos es más necesario para regir nuestras costumbres y conducirnos en esta vida que el uso de nuestros ojos para guiar nuestros pasos. Los hombres cuya parte principal es el espíritu deberían emplear sus principales cuidados en buscar la sabiduría que es su verdadero alimento. Muy Cita bueno. de principios de filosofía. ¿De qué año? Aproximado, más o menos. Qué, qué, ¿qué año sería eso? Bueno, siglo, ¿qué dijiste? ¿17, 16? por ahí no. Eh, no. siglo 16, sí. Sí, sí, muy bueno, este, muy bueno. Esa, esa comparación de, de digamos, de los sentidos físicos como la vista, que te puede engañar. Este, pero lo que no te puede engañar es cuando empezás a pensar porque empezás a pensar vos, que le podés decir algo a los demás por algo estoy diciendo un verso, un metaverso, algo de eso este, o un sí. multiverso, este, múltiples versos pero a vos mismo no entonces este, tenés los ojos que te da el rostro y tenés la, lo, lo introspectivo la mirada, entre comillas, hacia adentro y que dice que eh, es más importante eso que el desarrollo espiritual claro que sí porque el desarrollo espiritual también está tabicado. Hay tabiques y puertitas por las que tenés que pasar. Y cosas imposibles, y cosas increíbles, y cosas estrafalarias, diría la letra de una murga. También. Este, pero el pensamiento, cuando empieza a aclararse, deja de ser estrafalario. Deja, eh, rompe los tabiques y quiere ver con claridad. Como lo que yo siempre digo de la estereovisión. O sea, querés ver todo lo que puedas ver. Está fantástico. Está genial, Muy sí, bueno. a mí me encanta. La, la primera parte, cuando dice vivir sin filosofar, es tener los ojos cerrados sin intentar jamás abrirlos. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con nuestra eh, mirada de, de la realidad, ¿no? Básicamente el filosofar es una forma de, de, de mirar el mundo, es una perspectiva de las cosas, ¿no? Podemos ver las cosas sin filosofía o podemos mirarlas desde la filosofía. Y eso te abre justamente a, bueno, si se quiere otra, otra dimensión del pensamiento, otro entendimiento, otra comprensión de, de la realidad. Y al mismo tiempo es muy cartesiana, porque siempre está acá el juego del, del el tema de, de la duda, ¿no? Porque acá no, no, está, no lo dice específicamente, pero, bueno, tener los ojos cerrados es no dudar, es no ver, básicamente. Eh, en un paréntesis, y... y, y con relación a lo que estás hablando, yo decía, quizás el que nos escucha dice, hubo uh, un problema de filosofía. Yo, yo no hago filosofía. ¿Cómo? Yo digo, eh, yo he escuchado consejos de mi abuela, este, que a la distancia digo, estaba filosofando. He escuchado consejos de profesores y profesoras mías y de amigos más grandes, estaban filosofando. Mi padre, mi madre, estaban filosofando. Mis hermanos, de repente, eh, ¿Te parece tal cosa? como diciendo, pues no dudamos y pensamos otra cosa. Es decir, la humanidad filosofa. Y, me, y, y vuelvo a felicitar al grupo de amigos y colegas tuyos que han decidido sacar a la filosofía a la vereda para que aquellos que todos los días filosofan los mil casi mil millones de personas que dudan estoy haciendo bien si trabajo acá ¿Qué yo En la India, en una cuevita haciendo tal cosa Estoy haciendo bien si trabajo acá Y me muero de hambre sacando basura No sé dónde Todos los que filosofan Está bueno que escuchemos a los profesores de filosofía Porque nos van a enseñar qué A ordenar el pensamiento A tener percepción de que las cosas que nos pasan Otros las han pensado antes Que es normal eso que estamos haciendo Que es pensar Porque hay otros y otras con mucho poder, que no quieren que pensemos, que quieren que usemos solamente los ojos físicos, pero cerrados. Nada más. Muy bueno, me encanta, me encanta la reflexión, y claramente, claramente estás filosofando, ¿no? Por supuesto. Y un poco siempre hablamos, y ahora vamos a leer una frasecita más al respecto de eso, que, que habla un poquito de esta cuestión es que en realidad todos somos filósofos, filósofas, todos, todas, todes, como quieran llamarlo, ¿no? Es decir, el, el hecho de hacernos preguntas, el hecho de cuestionarnos, el hecho de querer tener una comprensión del mundo, es ese punto de partida, que como vimos en la primera frase, eh, básicamente nace de las inquietudes cotidianas, y que como vimos en la segunda frase, eh, tiene que ver con el abrir los ojos. Una misma realidad, un pequeño hecho cualquiera, puede ser la, la puerta a la reflexión filosófica y al querer saber más. Cuando vamos creando esas preguntas, que cada vez se vuelven ¿no? más difíciles, más complejas, pero también más absolutas, más radicales y más profundas. Parece una pavada, pero digo lo, lo, los filósofos estamos acostumbrados desde de ir hasta, no sé, desde pregunta, de, de estar tomando mate a preguntarnos, bueno... ¿Por qué existe el mate? A preguntarnos qué es el ser de las cosas. Y vos decís, ¿Cómo llegas a eso? Bueno, porque tiene que ver con una mirada de la realidad, que es la propia de, de la filosofía y que es la que justamente hace funcionar esa, esa búsqueda de la sabiduría que es tan, tan, tan necesaria y tan importante y es parte del de, de ser humano. Porque es una de nuestras dimensiones que hay que alimentar, como decía acá Descartes. ¿no? Aparte de la vida cotidiana, ¿a quién no le ha pasado que sea que se ha sentido que alguien le pasa por arriba? Entonces en soledad la persona empieza a decir, ¿estos quién se creen que soy yo? Esa es la pregunta natural que uno se hace con bronca. ¿Quién se creen que soy yo? ¿Por qué me hacen esto a mí? Entonces hay una densidad puesta ahí. Porque los otros que se abusan de esta persona, es decir, están pensando en esta persona abusada como no persona. Pero esta persona de repente, en su indignación, se empieza a mirar bien. y entonces es fantástica la, la duda, es fantástica la, la, la, la, la, la disrupción de uno mismo y que te salga, y que mirá. te salga como un volcán, que te salga como lava, boom, para arriba. Bien, exactamente. mira mirá, justo con estas cosas, yo iba a leer otra frase, pero me diste de pie para, para cambiar de, de frase, ¿no? Porque tengo acá una de Antonio Gramsci, ¿no? el, el intelectual marxista. Estamos hablando acá ya de <risas> al, al, alabanza. Un pesador, bueno, alto un pesador nivel. Y alto un nivel. Brillante, del cual... Todavía tendríamos que aprender muchas cosas, pero bueno, estamos como un paso, unos pasos más atrás de, de la mente de Gramsci, pero que justamente él, obviamente desde un enfoque eh, social, desde un enfoque popular, intenta, bueno, entre otras cosas, sacar a la filosofía ¿no? de, de, ese, de esa especie de, de, de academia o de elite, ¿no? que siempre, siempre hablamos. Entonces, te, te voy a leer una frase. Es un poquito más larga, pero vos le, va, le vas a prestar atención, por supuesto, espero que sí. Eh, porque habla mucho de lo último que me estás diciendo. Así que. Y para que el público sepa, esto no, no, no está armado previamente. Eh, la, las frases mmm, salen acá, las tenía acá. Dice: Es preciso destruir el muy difundido prejuicio de que la filosofía es algo sumamente difícil por ser la actividad intelectual propia de una determinada categoría de científicos especialistas o filósofos profesionales y sistemáticos. Es preciso demostrar antes que nada que todos los hombres son filósofos y definir los límites y caracteres de esta filosofía espontánea propia de todo el mundo. ¿no? La filosofía que se haya contenido en el lenguaje mismo, en el sentido común, en el buen sentido, y en la religión popular, y por consiguiente en todo el sistema de creencias, supersticiones, opiniones, maneras de obrar y de ver el mundo, que se manifiestan en eso que generalmente llamamos folclore. Después de demostrar que todos son filósofos, es decir, ¿no? si uno analiza el lenguaje cotidiano, las costumbres, las creencias, el sentido común, encuentra las filosofías allí, y encuentra que todos pensamos, pero una vez que hacemos eso, primer paso, llega el segundo momento el de la crítica y el conocimiento. Esto es, se plantea el problema. ¿Es preferible participar de una concepción del mundo impuesta mecánicamente por el ambiente externo? ¿O es mejor elaborar la propia concepción del mundo de manera consciente y crítica y escoger la propia esfera de actividad, participar activamente en la elaboración de la historia del mundo, ser el guía de sí mismo, y no aceptar del exterior pasiva y supinadamente la huella que se imprime sobre nuestra personalidad Pregunta filosófica, ¿no? Me encanta Primero, yo digo, pensaba dentro mío eh, decir me siento gramsciano es demasiado para mí mm. eh, es una persona eh, no sé cómo calificarlo porque creo que a él no le gustaría que de alguna forma uno lo calificase de alguna forma como elitista, no le gustaría, para nada. Creo que sí, por ahí le alegraría que uno dijera, soy gramsciano, porque lo siento porque me estaba emocionando las palabras que vos estabas este, diciendo, y pensaba, ojalá que la religión de la gente fuera la justicia social, ojalá que la religión de la gente fuera la paridad de género, Ojalá que la gente, la religión que tuviera, fuese el respeto hacia las personas, el respeto irrestricto, y que le explotara de indignación al no verlo. Gramsci, un grande, un grande, un grande que un enano con un poco de poder intentó taparlo y no pudo, un enano fascista, pero no pudo, nada pudo. Este, una persona hermosa en todas las cosas que está diciendo, que está proponiendo entonces te dice, y yo me pensaba digo, ¿será que algunos jóvenes eh, de los que son contemporáneos conmigo en esta Argentina y que son líderes, no han leído a Gramsci? ¿Será que no han leído esta parte donde dice que no se puede aceptar las, las verdades armadas con un tabique y que vos tenés que tener la capacidad de discutirlas y debatirlas y proponer vos en conjunto con otros, ¿será que no han leído a Gramsci? ¿O será que entonces son otra cosa? No puede ser que no lo pero hayan bueno, leído que... a Gramsci, entonces pienso que son otra cosa, y me indigno. Porque o, porque... o, lo leyeron, o no lo entendieron o no lo quieren entender. O que... no lo quieren entender, bueno. no lo quieren entender, pero no tienen salida, porque yo siempre digo que la, la humanidad eh, acompaña un reloj, el reloj eh, gira en torno a la justicia. Entonces siempre llega al lugar que tiene que llegar. Más tarde, como También dice la que... frase, más temprano que tarde se abrirán. Sí, se abre todo. Se abren las Mirá alamedas. Que, que bueno, ¿no? Se esto... abren las alamedas, se abren los el... ojos, se abre todo. Muy bueno. La pregunta, la pregunta, la pregunta, me encanta, más allá de todo el desarrollo previo, mm. la pregunta, ¿no? Es, es tan, tan filosofía, tan existencial y tan humano, ¿no? ¿Es preferible esto? ¿Participar en una concepción del mundo impuesta mecánicamente o.? hacer la propia actividad, participar activamente en la elaboración de la historia del mundo, ¿no? ¿Qué enfoque? Porque no está diciendo, bueno, participar en, en bueno, cambiar tu vida, no. Sentirte de parte de la historia del mundo, sentirte de parte de la humanidad, y bueno, trabajar y luchar por que la humanidad avance, ¿no? Más allá de, de esta cuestión, más allá de las particularidades, ¿no? Bueno, a, apuntamos a transformar la historia del mundo, ¿no? Y qué qué, qué y en un relato, estar... vos imaginate yeah. que lo, lo bajás a la realidad Para que la gente entienda Vivís en Morris, no tenés vivienda ¿Cuál es el relato de la historia del mundo de tu familia que no tiene vivienda hoy? ¿Cuál es el relato? ¿Qué tuviste? Es una mentira ¿Que lo pasaste bomba? ¿Que nunca lo pasaste mejor? ¿Que fueron tus años felices? No El relato es no tenías casa bien y, y, y de y, cada familia y, viajate, y ¿no? multiplicado y, y, y, y, y, ¿Y todas yo, las otras cosas que no tenés y, no y vos tenés casa, que hablar y ahí, sí, que, que, y ahí está no la pregunta bueno y cabo espero a que alguien digamos baje del cielo alguien me la dé partido político fulanito fulanita tenés que salir diga, bueno. a la calle y, y, y, y, y di, di, eh, hacer disruptiva la vida del que esté mandando hasta que tenga tu eso, casa esa, esa, ese es el espíritu de las frases, es el espíritu revolucionario de, de las frases, ¿no? Si no, siempre estamos corriendo detrás de, bueno, la aceptación de cómo funciona el mundo, del que manda el mundo o de los que mandan y, bueno, vamos atrás, a veces te toca bien, a veces te toca mal y punto. No, estás diciendo, bueno, movete, hace, participa activamente la historia del mundo, es tu historia y vos la estás construyendo nosotros la estamos construyendo no, ¿No? me parece una nada la, la, la pregunta es, es hermosa y obviamente también es muy, muy fuerte y nos dice dale, un cachetazo, avivate, despertate dale, deja de esperar deja de esperar que el mundo solucione cosas que no te las va a solucionar te hago una pregunta ¿viene sí. alguna pregunta de Fulham? Ay mira no es, no, en, en no me voy me voy, voy me voy no me voy no me hagas eso Lucas no me hagas eso mm. me estás jodiendo no lo, te, te hago, hago un, no traje. te hago un sainete acá te hago un sainete porteño acá ¿eh? no, no no no tengo una, una frase más te dejo, que te dejo una frase más me me, me quedan bueno me, me quedan fuera muchas la verdad me quedan fuera un montón de, de verdad que de, de nuestro, nuestro amigo Fulham no, no he buscado para traer hoy, así que lo deja fuera porque después me acusan de, de, de repetir... De fulhamesco, de fulhamista. Claro, Dale, ¿cuál es la así próxima bueno, nada, frase? Vamos, vamos, con una frase más, vamos con una frase más, hemos pasado por el asombro, hemos pasado por la duda, hemos pasado por revolucionar el, el mundo entero... Y bueno, eh, me gustaría, yo creo que cerrar, porque creo que de tiempo venimos ahí bastante, bastante bien, eh, con una frase de Gilles Deleuze, del libro Nietzsche y la filosofía, año 1967, eh, flor de año, vamos a decirlo, porque la verdad que es un año de mucha movilidad mundial. efervescencia. Exactamente, ¿no? Eh, de, de, de movimientos... Eh, juventud, eh, pacifistas, y, y sus contrapartes también, por supuesto, ¿no? Pero una frase que a mí particularmente me encanta, eh, es, mi es mi favorita para, para hablar de la filosofía, así que te la voy a leer, y bueno, con eso no, no, nos terminamos de, de pelear en vivo y, y, y vamos cerrando, ¿no? Dice esto, cuando alguien pregunta, ¿para qué sirve la filosofía? La respuesta debe ser agresiva ya que la pregunta se tiene por irónica y mordaz. La filosofía no sirve, ni al Estado ni a la Iglesia, que tienen otras preocupaciones. No sirve a ningún poder establecido. La filosofía sirve para entristecer. Una filosofía que no entristece o no contraría a nadie no es una filosofía. Sirve para detectar la estupidez. Hace de la estupidez una cosa vergonzosa. Solo tiene este uso. Denunciar la bajeza del pensamiento bajo todas sus formas. Hacer del pensamiento algo agresivo activo y afirmativo, hacer hombres libres, es decir, hombres que no confundan los fines de la cultura con el provecho del Estado, la moral y la religión, combatir el resentimiento, la mala conciencia que ocupa en el lugar del pensamiento, vencer lo negativo y sus falsos prestigios. ¿Quién excepción de la filosofía se interesa por todo esto? Por muy grandes que sean, la estupidez y la bajeza serían aún mayores si no subsistiera un poco de filosofía que en cada época... Les impide ir todos los lejos que querrían. Eh, en el barrio dirían, ...decite algo, ¿viste? Eh, dos, dos puntos de vista comunicacional. Eh, yo sugeriría a esta persona que todas esas verdades que dijo. Me parece que estaba muy caliente, como yo cuando me caliento. Entonces, pues a veces yo me arrepiento de que me caliento. Y digo, ¿para qué lo dije en esa forma tan enojada? Si lo escuché, digo, bueno, no puedo decir que no a nada de esas cosas. Quizás el tono de, de, de, de agresión, de, de calentura, mejor dicho, la motivación emocional... Este, eh, se sienta con mucha, con mucha fuerza y uno diga, por ahí alguno se achica y empieza a pensar negativamente sobre estas cosas que está diciendo. Es eso. Este, mucho más que eso no puedo, no puedo decir. Y creo que es la intención, ¿eh? Es decir, eh, fíjate cómo lo dice desde el arranque, ¿no? Si hay típico, ¿no? Te preguntan para qué se ve la filosofía, estamos acostumbrados a esa pregunta... Dice, la respuesta debe ser agresiva porque la pregunta se tiene por irónica y mordaz. O sea, hay alguien que se te quiere hacer el vivo acá, que se quiere hacer el canchero, que te quiere pisar la cabeza, ¿no? Que te quiere dejar en ridículo. Y bueno, con esa gente, digamos, bueno, no, no, no se puede ser condescendientes. Con otra gente que abre un diálogo, por supuesto que sí, ¿no? No, no, pero con la gente que, bueno, viene desde la. desde el odio, desde el resentimiento, ¿no? desde el poder lo, busca imponer algo, bueno, con esa gente digamos no hay que no hay que ser condescendientes, porque justamente la, la filosofía, y acá lo que está diciendo un poco tiene que ver con eh, básicamente no sirve un poder establecido, o sea, no, no le sirve, al habla del Estado, de la iglesia, yo hoy le diría, agregaría el mercado, ¿no? Por, por decirlo así en, en general, y, y tantos otros poderes, por supuesto. Pero lo que está diciendo es que la filosofía no sirve en el sentido de no estar al servicio de nadie, ¿no? Es decir, no es algo que tienen algunos y otros no. Bueno, la filosofía es básicamente vida, es algo activo, es algo afirmativo, es algo que circula, que es dinámico, ¿no? que nos mueve, y eso no está en posesión de nadie, no es propiedad de nadie, ¿no? La filosofía sirve al revés, ¿no? Eh, para pelear por la libertad, no, no confundir ¿no? los fines dice, de la cultura con el provecho del Estado, la moral y la religión, ¿no? Digo, ser un hombre libre es ser alguien que no, también como hablaba un poco con Gracia acá, ¿no? Que no deja imponer esa visión mecánica eh, de los poderes establecidos, sino que justamente, bueno, se encarga de enfrentarlos y de ponerles también un límite. ¿no? Bueno, si no hubiera filosofía, la estupidez y la bajeza que, que dominan el mundo, ¿no? sería mucho peor. Y obviamente hay una palabra que siempre es, es polémica, que, que dice que la filosofía sirve para entristecer, no y es como una palabra complicada, porque es, es una palabra complicada, eh, pero también tiene un sentido que tiene que ver con el, el, el oponerse, si se quiere, no a esa confusión. Por un lado el conformismo de, de la aceptación de las cosas y también contra el optimismo ingenuo. O sea, bueno, cuando hace filosofía también se entristece y está bien entristecerse, es perfecto entristecerse porque es una, es una emoción que, que refiere y que, se, que expresa algo de la realidad y algo que está pasando. Entonces no le tengamos miedo a la tristeza, a la angustia, incluso a, a, la, a la bronca que, que se puede generar, sino al revés, utilicémosla para justamente denunciar la estupidización ¿no? del pensamiento y de la vida que bueno, eh, el, el poder aplica ¿no? sobre todos nosotros. Entonces el entristecer tiene como esa cosa ambigua que a veces suena feo decirlo, porque, pero no está hablando de una persona deprimida, sino casi que de esa indignación eh, que nos lleva, bueno, enojarnos con la realidad que estamos viviendo y querer modificar ¿no? eh, el, el, el, el contexto que, que opresivo que nos domina, y que, obviamente, estas últimas dos frases, digo, la de Gramsci y la de Deleuze, apuntan justamente, también que en un contexto mucho más cercano, a pensar siempre la, la filosofía desde un lado de acción, ¿no? desde un lado de práctica, y desde un lado activo. Es decir, no simplemente como una búsqueda de conocimiento, que ahí nos queda un poco más lejos Aristóteles y, y, y, y también Descartes, sino como eh, una lucha contra el poder establecido, una búsqueda de transformación del mundo, ¿no? eh, como decía la, la famosa tesis 11 sobre Feuerbach de Marx, ¿no? y es así puedo cerrar con esa frase eh, muy famosa, que dice, los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diversos modos, pero de lo que se trata es de transformarlo. Y un poco estas frases van en ese espíritu, ¿no? es decir, bueno, eh, la filosofía no es solo pensar, sino que el pensamiento tiene una incidencia directa en el mundo. Nace del mundo, vuelve al mundo, y modificando el pensamiento también modificamos el mundo, y el objetivo de la filosofía es justamente, bueno, ayudarnos a emanciparnos, a liberarnos, a vivir en un mundo más justo, ¿no? más igualitario, eh, y, y a pensar básicamente por nosotros mismos ¿no? así que bueno me quería, quería cerrar con esa frase hay otras frases más pero bueno, ya, ya creo que la, la gente debe estar mareada a esta altura no, entiendo que, que mareados no porque como vos dijiste muy bien la filosofía es, es parte de la condición humana decir, todos y todas y todes filosofan o sea que es lo que hacen todo el día cuando toman todo tipo de decisiones, están filosofando. Yo pensaba nada más que, eh, mejor dicho, me puse a conectar y dije, bueno, las personas eh, este, normales, vos, yo, mis vecinos, no nos encontramos con gente con poder. La verdad que no, ni siquiera con un cura, ni con un intendente. No, están lejos, que soy un presidente más. Te encontrás con vecinos y vecinas, vecines. Que de repente alguno te dice alguna frase enojosa, pero en forma repetitiva. Pero hay que ser consciente de que esa persona no representa el poder. Quizás esté repitiendo, porque la colonización cultural de determinado tipo de cosas a todos nos encierra. Entonces no le podés contestar con bronca ni con odio, sino que tenés que intentar empatizar para tirarle un antídoto. Ante esa colonización Solamente quería pensar eso Está muy bien, resuelta el, muy bien resuelto El pensamiento de Marx Diciendo está muy bueno que todos pensemos Pero acá la cuestión es transformar esto Eso está, está genial eh, Nosotros nos vamos Y nos retiramos Mientras tanto, le deseamos a ustedes Yo les deseo nuestros queridos este participantes, gente que mira esto, es generosa la Argentina, ¿no? Entre paréntesis. <risa> qué filosofen. Cuando ¿no? miran de Uruguay y otros lugares. ¡Uh! ¡Uh! Ay, ¿qué, qué, qué, qué, en serio, pero qué, lo, es así, por suerte. Eh, se tienen que tragar esto, pero algo, algo bueno debemos tener para que miren. Les deseo que filosofen. Les deseo que eh, eh, rompan eh, los tabiques de su vida y que puedan ver todo el espectro, todo todo lo que hay delante. Que todos los velos que le hayan puesto o que usted se haya puesto que se caigan por acción de la gravedad de la verdad. Que la verdad también tenga gravedad, igual que la tierra, y que desplome todos los velos que hay delante. De esa forma van a evitar algo que algún día vamos a hablar, que es que le ablacionen algo. Que le ablacionen su yo, que se lo arranque, que se lo estirpen. Guarda con eso. Guarda que se viene, ¿eh? Guarda que se viene. Y otra que estaba pensando, digo, cuando yo era chico, no me recuerdo bien, pero había una, una tinta que era como una tinta invisible este, que se usaba. No estoy bien seguro de eso, pero sé que había dificultades que se usaba como un truco. Ojo, porque el fascismo está escribiendo cosas con tinta invisible. La gente está normatizando cosas que son de fascistas en su vida cotidiana. Guarda la bala, dijo, dicen los correntinos. Guarda la bala porque eso, como dijo él... En, en varias ocasiones de distinta manera le digo no lo puede ver el ojo pero sí lo puede ver el pensamiento guarda con la tinta invisible del fascismo ojo porque después no provoca otra cosa más que lágrimas así que no recorramos ese andarivel y, y miremos este, muy bien lo que pasa miremoslo muy bien gente nos vemos hasta la próxima, andá despidiéndote vos que yo voy a preparar la, la musiquita para el final. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias a todos todas los de la Hora de Burlingame, por estar siempre ahí del otro lado haciendo el aguante a este programa número 25 de Filosofía en Construcción para seguir pensando, reflexionando. Y si alguno escucha el programa y tiene ganas de mandar una frase, puede que le, le escriban en el Facebook o algo así, así. Porque hay tantas frases que nos quedaron afuera que la verdad, bueno, tenemos 2.600 años de, de pensamiento para seguir trayendo. Así que bueno, eh, nos vemos la próxima.